Ahora, con una mecha levemente más gruesa que, que un tornillo, vamos a hacer un agujerito acá a la mitad de la, de la madera, a un centímetro del de borde. Uno en cada punta. Vamos a usar algo de soporte para que salga bien. y otro en este otro lado. Perfecto. Y ahora, con una mecha un poquitito más finita que el tornillo, Vamos a hacer un agujero en el, el soporte que estamos haciendo. Una acá y una acá. Esto tiene que ir así. Bueno, para acomodar la cámara. Ahí, con la cámara acomodada, esto tiene que ir acá arriba, donde lo hicimos, en la parte de más atrás. Así que, el agujerito con la mecha más chiquita. La marca y con cuidado el agujero. Ahí ponemos, ponemos el tornillo... y el, el otro lado marcamos para hacer el otro agujero ponemos el tornillo ahí quedó desmontable ahora este tendría que quedar en la vertical y no queda en la vertical así que vamos a tratar de agregar y de formar esta línea para que este tubo quede en la vertical